En el siglo XII, Orderico Vital contaría la que sería una de las bases de la cacería salvaje. Se trataba del relato que le contó un sacerdote normando. En la noche de Año Nuevo de 1091, o, oh, 1092, el sacerdote vio un gran número de personas caminando por los cielos. Había personas de todos los estamentos, a pie y a caballo, con sus respectivos ropajes. Eran almas de pecadores, que debían hacer penitencia y eran castigados de forma adecuada a cada uno de sus pecados. Entre los caballeros, se decía que había demonios e incluso un gigante. El destino de esta ruidosa comitiva era el paraíso celestial, al que accederían si espiaban sus pecados.